Y tú. Yeah. La ira de los barrios Rafa underground El Monoman Y Lucas Natural Barrio plan. Wow este es el rap natural que siempre detona Lucas llega con palabras que otra vez descona los parlantes Constante, tírica para levante Adelante, va directamente acá 47 en un instante Mata al enemigo, voy siempre conmigo Mismo converso, Lucas llega con los versos que penetran otra vez Desde el grande ground llega Mono y 1-2-3 Álvarez penetrando, tírica natural que va sonando A diario, es natural barrio Guerrero del de clan que mata a los colores So y ahora va Directo en contra de la puta puta PCA Lucas llega, va pegando fuerte Irica natural penetra acá 47 ¿Y qué pasó nuevamente? acá conecta Mono man reloj que los parlan de revienta Una vez más la música le mando estilo Ya no pueden porque Lucas llega y todos se envuelven en esto es el rap natural rap natural este es el rap, rap natural, natural rap natural este es el rap natural, natural. rap natural mono man y Lucas salva y que pasó de nuevo acá tenetra las cosas cuando nuevamente yo soy el reloj que te pega más que un Tra la meta, realmente acá viene sonando siempre, copando las cosas buenas cuando nuevamente buena es natural barrio clam y que pasó nuevamente en la música venimos siempre diciendo que somos reloj Así contando, lírica buena que pega con natural barrio Original natural, suena lucasal. Las palabras salen solas al momento de rimar. Es Las palabras que vienen pegando en contra el sistema no pueden escapar de todos. Guerreros que van a atacar. Lírica que siempre sale esquivando. El veneno de la serpiente va atacando. No puede frenarnos, tampoco alcanzarlos. Así que mejor no intente va nunca dispararnos. Las balas no me hacen daño cuando voy por los callejones. Directamente rimo para. Llega volando siempre en el aire, en el aire va volando, no necesito paso para arrimar, Siempre voy paso a paso hasta el ocaso, voy pegando, la palabra explota. Lucas a, llega, tus neuronas alborotas, pegando va el mono, mono, mono, man. ¿Qué pasó una vez más? Con la nube voladora digo voy volando. Nuevamente el mono man re pues está sonando. ¿Qué pasó? Nuevamente hago eso. Yo soy loco que realmente poderosamente viene acasonando en este puro freestyle G. y entra Lucas A y penetra Este es el poder que rápido se inyecta Underground conecta Conecta estilo, lírica más buena, come flow en doble estilo G. Doble filo que te corta la garganta Estilo más salvo, masivo, más más en Natural barrio Clan llega directo del barrio Lírica buena para todo el calendario Mata al presidente, también mata al conchetaje Siempre armados hasta los dientes. Lírica masiva que en el pega fuerte. Monoman y tu casa, el barrio te Monoman Este es el equipo que mata políticos con un ritmo fuerte Pasa el tiempo, se acaba su suerte Tengo la hoja, tengo la tinta, no voy a dudarlo Sigo la bala de palabras, tengo que matarlo Es natural barrio atacando desde Munro La plaza, la baja, destruyendo los muros Lucas A, inyectando dos y te flow en el track Siempre con la metra, está lista para el ratatap cada palabra le llevo a toda molesta, la verdad, porque esta tormenta viene, esta tormenta conecta tus auriculares que el mono y el alvarez son lluviadas, mismo cada gota tiene frío, estás listo para el ataque. Original de la llega, guau, wow. uno, dos con flow, acá llegué de vuelta. Mono, que revés, el que prosigue con rima, mientras que mis no quieren bajarme de la cima. Sentimiento rapero que en esto crece El mal no muere, la bronca no envejece Mortales fíjense a ver qué les parece Si rapear es un trofeo el premio ¿Quién se lo merece? Rap underground en la lírica noquea El microphone está ya en la marea Segundo round aguantan la pelea Como spawn esto fuerte golpea Golpea duro y esto va con ganas A ver quién se pone a pensar en el mañana Ganaste mucho y en la tormenta se fue. Nunca pensaste que jamás iba a volver. Tormenta tal te pega cada vez más fuerte. Este rapa, raza, norte, sur, este y oeste. Tormenta tal te pega cada vez más fuerte. Este rapa, raza, norte, sur, este y oeste. Tormenta tal te pega cada vez más fuerte. Este rapa, raza, norte, sur, este y oeste. Tormenta tal te pega cada vez más fuerte. Este rapa, raza, norte, sur, este y oeste. Todas las cosas que digo de casi me para poder estar en otro más que tengo sin esta marea, venimos rápido Estamos pegando, matando como un huracán que golpea toda la cosas malignas que vos estás pensando Se nubla, fluye el rap, la tempestad aumenta Dittros de palabras codean y te penetran caretas Se ahogan al compás de la tormenta Saliva venenosa con cada prosa te infecta o o o o o o o Tormental te pega cada vez más fuerte, este rapa raza norte, sur, este y oeste Tormental te pega cada vez más fuerte, este rapa raza norte, sur, este y oeste Tormental letal te pega cada vez más fuerte, este rapa raza norte, sur, este y oeste Tormental letal te pega cada vez más fuerte, este rapa raza norte, sur, este y oeste Tormental letal te pega cada vez más fuerte, este rapa raza norte, sur, este y oeste Tormenta letal te pega cada vez más fuerte, este rapa raza norte, sur, este y oeste De la misma hemos venido Mono man y Lucasá, ah. y que interponga no nos podrá callar. De la misma hemos venido Mono y Lucasá, y sin que interponga no nos podrá callar. De la misma hemos venido monoman y Lucasá, y que se interponga no nos podrá callar. De la misma hemos venido monoman Mani Lucasá, ah. el que interponga dejará de respirar. Ponete delante mío y sentí el contacto. Mi frase va como arrebato, te baja en el. Y si te callas, no vas a tener que aguantar Los síntomas seguidos de la muerte natural Siempre lo mismo, la bronca recorre por mis venas No nos dejan tranquilos y la furia se genera Y quema en mi mente el maldito dolor. Saco el sable de la pena y me convierto en su terror Por eso yo caigo como la pesadilla de un niño miedoso Haciendo que despierte a medianoche tembloroso Motivación no falta para cortarte las patas Y mucho menos en tu pecho tenes Policías temblarán, el gobierno arderá A través de este ritmo largamos nuestra verdad Sus hijos lamentarán vivir en este terreno Porque los corruptos quieren que estemos en el infierno Eterno calvario, el barrio se desangra Guerreros humildes se queman con el magma Escuelas rodeadas de humedad y Médicos te matan sin obra social te falta El martillo de justicia solamente está guardado Es el pobre inocente el que ahora está encerrado Y el maldito violador en las calles anda suelto Abogados por dinero lo defienden hasta muerto. Popo, popo, pongo en on la televisión ¿Y qué pasa? Cierta idiotez empieza a invadir mi casa 12 pelos subo mostrando su ignorancia medio año Repitan conmigo a la mierda, gran hermano Renglón por oh renglón, la televisión Llamando a los de SWAT. los programas de ahora son ridículos como Showmat Ahora, un puto político llamado Macri Quiere rellenar a la ciudad con nuevos ratis Aumentando en Buenos Aires Más golpe y corrupción, y a ellos se, se les pagará con plata de nuestro sudor El infierno abrió sus puertas y nos dejó salir Al gobierno le tiembla las piernas al vernos venir El infierno abrió sus puertas, no dio una oportunidad Empiecen a correr, no van a poder escapar El infierno abrió sus puertas y nos dejó salir Al gobierno le tiemblan las piernas al vernos venir El infierno abrió sus puertas, nos dio una oportunidad Empiecen a correr, no van a poder escapar Dale, dale, dale, dale No se escapa nada, sushi, no. no se escapa nada No se escapa no No no nos quieren tapar y nos quieren callar A nuestro cerebro no pueden lavar Cuando se, se dan, dan cuenta, cuenta quieren escapar Y con toda su mierda van a atroverse Cuando estén en el piso vamos a vengar A la sangre inocente quisieron contra cuando, cuando no se, se dan cuenta dos hombres verán Y su maldito imperio se derrumbará Nunca podrán acabar con nosotros Para el gobierno acá somos los monstruos Solo no quieren tapar lo que hablamos Pero igual vamos a cantar en el camino para que su trono nunca podamos alcanzar Pero su falsa corona junto a su cabeza decapitada rodarán Rodarán cabezas como las del presidente Cuando se siga olvidando de toda la esa gente enfurecida solo va a pensar En ponerle alta bomba al palacio presidencial Y a todo lo de la gobernación Masacrarlos, cortarlos, quemarlos, mandarlos abajo Cansados de que haya miseria sin retorno Cansados de que sigan afanando y con sobornos Suenan y suenan las gotas de sangre Llegan los velorios, llueven lágrimas de madres Cuerpos de niños tiroteados se ven Criminales fallecidos, interrumpidos que okay, camina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 Van a escapar, Yeah <risa> de buenos aires se la dan de estrellas y se van a estrellar solo por la fama hacen mierda comercial se la dan de estrellas y se Seguimos con natural barro tocando Matanza que pasa jamás Si nos para se pone de frente y en la calla. No quieren que la fama caiga del cielo Y luego como el árbol olvida el suelo Soñando que llueve despierta con sangre goteando Y no seca No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,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 y si se van a e La verdad, no me pida. Este país es el más grande de Latinoamérica, escucha mi táctica Tengo presente como en el campo, hace tiempo que no llueve Hay sequía en la tierra mientras se arruina la cosecha Tienen que caminar 90 cuadras para traer los baldes con agua También estoy viendo cómo se comen a las plantas las langostas ya no queda nada en la granja escucha lo que hace la naturaleza Van a ver cómo pongo las cartas en la mesa, sorpresa No tengo presencia en el libro de Ganan récord con tantos violines Pasan cosas malas en nuestras calles Roban a una vieja en el sur allá en la valle De lo rural a lo urbano se mudan para estar mejor Salen de Guadal Es mi país, es tuyo, es de nosotros El problema es que todos nos hacemos nosotros Mientras todo vaya bien en tu vida Esconde dolores y rencores Solo ganando guita El robo en las calles por la inseguridad La bondad se frena y avanza la maldad No prestan atención a las palabras de sus viejos Solo quieren ser grande siendo tan solo pendejos A lo lejos se ve la meta difícil Llegar hasta el final se dentro mete la crisis Sueltan asesinos por errores de papeles Reprimen a la gente con ratos a caballo Reprimen a inocentes reclamando en plaza de mayo Estallo de furia caigo a tu mente como un rayo Un gatillo fácil dice cuando disparo no fallo Con balazos de conciencia, recapacita La espada de este caos todavía no se quita Al escudo de justicia, fácil lo debilita No empezaste a recapacitar, por lo menos intenta Argentina, Argentina te la te la aplica, Venga, mierda. mierda. Todo este problema está pasando por los putos que gobiernan. A tu parlante letal, voy a hacer a en la presa. Rozo la vi, no me mientras voy a hacer la cuenta. Cuando de estos personajes que para mí son una mancha, el sábado a la noche mueve las cachas con la marcha. Rebobina tu tema, escucha con atención a ver si la realidad. En tu canción, el comercio te atrapa ya tu alma se la voz. Cuando suena tu farsa, aprieto el botón, es top, natural. Barrio plan con la tapa sonar, ritmo de los barrios para desenmascarar. Aleres de mamá con el cartel de MC, quieren bardear y desde ayer escuchan 50 Cent. Subo el volumen, el sistema se consume. Cinco si sombras y si mientras abre la boca y la surde. mono, Yankee G Axi, Rumo, Lucas a. Intenten parar este tsunami de rap underground. pasar, no van a poder, aunque quieran intentar, no van a poder, no, no van a poder. De la misma hemos venido, monomaní, nunca para ponete ah. delante ah. mío y ah. sentí el contacto, como, Como rebato que vida te bajan en el acto Y si te callas no, no vas, vas a tener que aguantar. aguantar Los síntomas seguidos de la muerte natural Siempre lo mismo, la bronca recorre por mi pena No nos dejan tranquilos y, y la, la furia, furia se femera. genera Y quema en mi mente el, el maldito, maldito dolor de la vaina y me convierto en su terror Por eso yo caigo como la pesadilla de un niño miedoso Haciendo que despierta A medianoche tembloroso Motivación no falta para, para cortarte, cortarte las patas Y mucho menos si en tu pecho tenés una placa Policías temblarán, el gobierno arderá A través de este ritmo largamos <risa> nuestra verdad Sus hijos lamentarán vivir en este terreno, terreno Porque los corruptos quieren que estemos en el infierno Eterno calvario, el, el barrio, barrio se, desangra. se desangra Guerreros humildes se queman con el magma Escuelas rodeadas de humedad y de médicos te matan si obra social te falta. martillo de justicia solamente está guardado gente pobre inocente el que ahora está encerrado y el maldito violador en las calles anda suelto abogados por dinero lo defienden hasta muerto pongo en onda la televisión ¿y qué pasa? cierta idioteza empieza a invadir mi casa se lo Más hoy y corrupción y eso se le pagará con de nuestro jugor no, El infierno abrió su puerta, si no no. así no, no, no, si no dejó salir Al gobierno le tiemblan las piernas al vernos venir El infierno abrió su puerta, no dio una oportunidad Empiecen a correr, no van a poder escapar El infierno abrió su puerta, así no dejó salir Al gobierno le tiemblan las piernas al vernos venir El infierno abrió su puerta, no oportunidad empiecen a correr no van a poder escapar nos quieren tapar y no quieren callar a nuestro cerebro no pueden lavar cuando se dan cuenta quieren escapar y con toda su mierda van a tropezar cuando sean en el piso vamos a vengar a la sangre y no se te quisieron golpear cuando no se den cuenta dos sombras venan y su maldito imperio se derrumbará nunca podrán acabar con nosotros para correr no los monstruos solo no quieren tapar lo que hablamos pero igual vamos a cantar en el camino sotaro pase para que su trono nunca podamos alcanzar pero su falta con una a su cabeza de capitana rodarán rodarán cabezas como la del presidente Te preguntas por qué me tuvo ¿Qué que pasar a mí esto ya es normal y cualquiera puede seguir en la lista de los ambiciosos que, que caminan, caminan cerca. Es por eso que el infierno hoy abrió sus puertas. Puerta. El infierno abrió sus puertas si no tengo salir. Al gobierno le tiemblan las piernas al vernos venir. El infierno abrió sus puertas, no una oportunidad. Empiecen a correr, no van a poder escapar. El infierno abrió sus puertas si no tengo salir. Al gobierno le tiemblan las piernas al vernos venir. El infierno abrió sus puertas, no una oportunidad. Empiecen a correr, no van a poder escapar. las armas, bala por bala la bronca descargan, la sociedad se desarma, es un karma, se escucha el grito del barrio, alarma, en cada esquina se cargan las armas. Bala por bala, la bronca descargan, la sociedad se desarman Caminando por mi pueblo escucho gritos que me llaman Problemas en cada esquina, reina la malaria Mientras que el sol del atardecer se oculta Se tiró de ambas y a una nena la sepultan Se transforma en un oscuro callejón ya apagan las luces, ya comienza el terror En el sendero ya empieza a notarse Como con balas se empiezan a castigar Voy escalando a la cima de la montaña, donde hay muchas madres que a sus ojos se empañan, con tristes lágrimas pidiéndole a Dios, que no deje a su hijo caer en la tentación, sorpresa, piensa que su abuela duerme fiesta, mierda, se da cuenta que ella está muerta, tiroteo afuera, ella sentada en la pieza, si la bala entra en su cabeza. La gritos en esquinas con gatillos y verca, todos los demonios están cruzando la cerca, en el fondo del barrio no hay nadie que detenga, marea Sangre cada vez más aumenta Muy cerca la barca, pasa y rodea Familias que por una silla la de la mierda Diaria de plomo que cae como tormenta Cuando la banca ha servido la maldad despierta Así mi barrio tiembla con gritos de protesta Por esta sociedad sucia que donde todo cuesta Y a fin de mes nunca te dan las cuentas Menos si el Estado trata de apagar tu fuerza. Karma, se escucha el grito del barrio, alarma En cada esquina se cargan las armas Bala por bala, la bronca descarga, la sociedad se desarma, es un karma Se escucha el grito del barrio, alarma En cada esquina se cargan las armas Bala por bala, la bronca descargan, La sociedad se desarma, es un karma, karma, alarma, las armas karma alarma, las armas descargan Karma, alarma, las armas descargan Karma, alarma, las armas descargan Karma, alarma, las armas descargan Con la furia en la escuela y hasta en una iglesia. Mientras que en el barrio nos ataca la demencia, nos callan. Para que no le cantemos sin censura lo que vemos en los mil barrios porteños, pero estallan. Los guerreros que combinan los poderes que fulminan a la justicia ficticia. Karma, se escucha el grito del barrio alarma. En cada esquina se cargan las armas. Bala por bala la bronca descarga La sociedad se desarma, es un karma. Se escucha el grito del barrio alarma. En cada Armas, bala por bala la bronca descargan